Yeah. Siempre con un dente retro y no ha salido subiendo rápido Como en el Burkali para el ascensor Tengo las dan y unas J4 en la colección Ellos dicen que van rápido por mi retrovisor Yeah Y ahora me tiro este beat En mi combo yo no hay sapos, En mi combo yo no hay me cambia todo Ella, ella me dijo que quería todo Se cambió por mi pecho